Quiero hacerme eco de la información que dio a conocer el senador por la provincia Hermanas Mirabal, el doctor Bautista Rojas Gómez, que favoreció que se continúe de lo, lo que es diversificando las inversiones de los fondos de pensiones con mira al incrementar la rentabilidad ya que de esta forma se aumentaría el monto de la cuenta individual de los afiliados de las AFP. Asimismo, el congresista, dirigente político, recordó que el rendimiento de esos recursos es parte fundamental para cualquier nicho en que se inviertan los fondos de pensiones. Vamos a escuchar lo que dice el senador ahí, por favor. El objeto de, de los fondos de pensiones, de la cuenta de capitalización individual, es incrementar, el valor de, de, de lo que tú tienes ahorrado y cualquier escenario que dé la garantía y la seguridad de que se van a administrar adecuadamente y de que ese crecimiento se va a dar de la manera que, que se corresponde. Es un, es un tema de cada una de las instituciones que administra individualmente. El legislador que miembro de la comisión bicameral a cargo del estudio del proyecto de ley de modificación de la ley 8701 que creó el sistema dominicano de seguridad social se refirió además que corresponde a la administradora de fondos de pensiones decidir la forma en que se realizan las inversiones de esos recursos. Muy buena esa afirmación del senador. Pero por otra parte, en otro ámbito, yo quiero continuar con las AFP, las AFP de manera específica. Desde hace unos días yo vengo criticando que las AFP no han estado llevando a cabo una campaña de orientación e información comercial en los diferentes medios de comunicación, comerciales que informen a los afiliados qué está pasando con sus recursos y esto le va a hacer un gran daño a las AFP, al extremo de que ya hay intenciones de eliminar las AFP a ese nivel por una falta de información. Precisamente presentan un nuevo proyecto que busca eliminar las AFP y las ARS. La iniciativa pretende que la población dominicana decida sobre el futuro de las ARS y la AFP. Una nueva pieza legislativa que busca eliminar la Administración de Fondos de Pensiones AFP y la de Riesgo de Salud, en lo que es esta se suma al debate dentro del Congreso Nacional. La propuesta de ley presentada por la Fundación Justicia y Transparencia, canalizada a través del senador Ma de María Trinidad Sánchez, y Victoria y pretende que la población dominicana decida sobre el futuro de las ARS y las AFP, especialmente la pieza plantea la realización de un referendo consultivo establecido en el artículo 210 de la Constitución que decida sobre la eliminación de ambas entidades. El planteamiento que estamos haciendo es que consulta de lo que es de manera electoral a los ciudadanos dominicanos la figura del referendo consultivo para considerar la, inter, mire, la intermediación del sistema de seguridad social que no tiene... Mire, que en estos momentos está sufriendo una crisis de comunicación, porque muchos afiliados no saben qué ha pasado con sus recursos. Esta situación se veía llegar. Reitero, las AFP no han querido llevar a cabo campañas de orientación e información a los afiliados. Y miren la situación que pasa. Al parecer las AFP no creen en la comunicación. No creen en los sistemas que se llevan a cabo a través de diferentes medios de comunicación social para poder orientar a los afiliados de las AFP, que son los de recursos de quienes ustedes administran. Eso es así.